Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hago esta intro para cuando lo tenga que subir a YouTube, pues entonces de ya tengo esta intro. ¿Vale? Ahora podemos continuar. Trucos, no. Nada, supervivencia, todo bien. ¿Vale? Dificultad, difícil, pero sin esos bichos. Demasiados. Ya sé que va un poco lagueado esto, pero es que se está cargando el, el mundo. Está renderizando, pero como me voy a quedar por aquí... No me voy a ir muy lejos Pues eso Que estoy en una especie de montaña Entonces claro, para bajar Va a ser un poco Uy ahí. Casi me caigo Ahí Casi, broncito Y ahora voy a por madera lo no tengo Eh. Hey okay. No he visto nada, yo te puesto. Que no ha pasado nada que no ha pasado nada. Y voy a intentar llevarme todos los animales que haya. Todos los animales que haya son míos. No me los voy a llevar. Todos los que sean posibles. Todos los animales posibles. Pero los llevo. Perfecto. He recogido todo el carbón que había aquí. Uf. 64 exactos. Voy a durar muy poco aquí. Pero primero déjame que antorché todo esto. Déjame cantorche todo esto. Dios mío. Dios mío. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Me voy! ¡Oh! ¡Neu! ¡Muchas gracias! ¡Neu, T, R, X, Q! Muchas gracias por esa pedazo de donación eh, Y a los nuevos Muchas gracias a Neutrxvqia Y -car -cu Carus barra baja curruku. -cu. muchas gracias Por cierto, los resúmenes, ¿vale? Los tendréis en, en el canal de Youtube Bueno, bueno, bueno, bueno Yo me voy, me voy, me voy ¿Para qué ha bajado? ¿Para qué ha bajado? Sube, sube, sube por la escalera ¿Ves? ¿Ves? No tenía que haber bajado pero no tenía que haber bajado. ¿Por qué bajo? Perfecto. Me he perdido. Ahora dónde están mis cosas. Ahora dónde está mi casa. Bueno, casa. Las cosas que tenía. O me he o mágicamente. Hola, vaca. ¿Qué tal estás? <ríe> Saludar a los animales, ¿sabes? Si queremos que sean nuestros amiguitos. Eh, esto me gusta. Que haya animales alrededor. Me gusta, me gusta. Porque yo soy muy animalista. Todos los animales para mí. Así que los vamos a adoptar todos. <risa> Me los voy a quedar todos. Está uno de madera, tú. Va a hacer la mesa de crap. Ay, no, se la tengo aquí. <risa> no, qué bueno. Quería hacer... Madre mía. Estoy, estoy... Me habéis dejado loca. Me habéis dejado loca. Eh... Y yo buscando... Yo estaba buscando un tablón de más de madera para hacer una mesa de crafteo y la tengo al lado. No tengo horno, pero... Esta vez sí que no tengo horno, ¿eh? Esta vez sí que hay que hacer el horno. Yo voy, yo voy probando todo, ¿vale? Yo voy probando todas la, las herramientas, a ver si sirven para quemarse. ¡Quémase! ¡Quémase usted! Esto, esto. Al horno. Las metemos en el horno. Las metemos en el horno. ¿Ya que estamos? Ya que estamos, las utilizamos de... de... Carbón. Esto de aquí, la piedra esta, se puede quemar otra vez. Plan: dime. Sí, se puede. Vale, vale, vale, vale, vale. Hacer la casa de la piedra quemada. Y llega, llega, llega. Llegó, vale. Dime, dime, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, Bien, Me ha hecho caso. Me ha hecho caso el cerdito. Me puedes explicar cómo subo. Que necesito un tutorial para subir. Tutorial para subir por la montaña. Eso es bastante bueno, la verdad. Eso es bastante, bastante bueno. Pum, pum, pum, pum. Pum. pum. Eh... Y este otro lo voy a colocar. Ahí mismo. Ahí está. Ahí está. Ahí está perfecto, yo creo. Aquí está perfecto. El problema está las antorchas. No tengo. No tengo antorchas. Ay, ay, ay. ay, ay. Y a ver qué, qué hacemos. Hombre, a mí me gusta aquí, ¿eh? Es un buen sitio, ¿eh? Tenemos agua, tenemos una cueva, tenemos lava, que nos vendrá bien en un futuro recogerla y hacer obsidiana. Tenemos ahí agua, que podemos también recogerla. Eh, tenemos un lago de agua, tenemos arena. Eh, la casa la podemos hacer aquí. Pues, señores, los no bostezos. No hay directo que no bostece. Es que no hay directo. No hay directo que yo no bostece. Ahí está, perfectísimo, muchachito. Muchacho. <ríe> pum, pum, pum. Ahí estamos. ¿Vale? ¿A medida que lo vaya haciendo. Ya lo verás, ya lo irás viendo cómo va a quedar. Pero quiero que quede bien, quiero que quede bien. Vamos a hacerlo de una manera que quede nada, nada. Además, este material es bonito, El... la piedra lisita está bonito. Así que, eh, por cierto, necesito arenas. Así que voy a pillar eh, con tu permiso y sin él pues esta, esta arena, sí entonces yo hago así así hago así hago así y ya está y ahora quemo esto no perdón. no ah, me he gastado <risa> me he gastado todo el carbón me he gastado todo el carbón eh, podría ir a minar ahí la verdad las cosas como son podría ir a minar aquí porque una casa sin ventanas no tiene sentido, siempre lo he dicho Y siempre lo diré, una casa sin ventanas no tiene lógica Por cierto, poco se habla que ya somos 244 ositos ya aquí en Twitch, eh Ojito, eh Y oye, tener una casita en la montaña a veces es una ventaja ¿eh? Es una ventaja porque te evitas que los Creepers, por ejemplo, te peten la puerta de la casa y tengas que volver a a ponerla, ¿sabes? Aquí no va a venir ni uno Aquí no va a venir los Creepers No van a venir, me van a tener miedo Me tienen que tener miedo Me miro un 83, me tienen que tener miedo Mi peso es 71, o sea Soy un oso muy grande, ¿ves? Soy un oso muy grande Que como se me acerque ¡Pumba! puñetazo en la cara Necesitamos lana para hacer la cama. Para hacer la cama. Eso o hilos para poder hacer la lana y convertirla. Eh, o sea, convertirla eh, con la lana esa, hacer la cama. Eh, vale. Puedo hacer aquí la habitación. Vale, hay que apro voy a aprovechar que estoy dentro de una montaña y la voy a hacer bien. El plan. Vale voy a coger la mitad y en cuanto se acabe el carbón este porque se va a acabar acabando en algún momento planto o sea pongo esos palos ahí para que se queme eh, lo que es el tema del cristal vale mientras tanto voy a ir ampliando lo que sería la casa para tenerla ya medio lista el suelo me gustaría hacerlo de madera Twitch <risa> lo ha quitado Pero el raid si sí lo puedes hacer Pero el raid más que nada te suele hacer cuando tú estás en directo ¿Vale? Y cuando lo vas a terminar Andas tus espectadores A eh, el directo que quieras mandar Hay carbón ahí Yo haciendo el mongolo Entre una cosa y otra para conseguir carbón Y lo tengo enfrente mío Señor, señor, señor, señor En la zona de antes, porque ahí, la, ahí están las calabazas, ¿vale? Que por cierto, no las voy a picar todas Porque... Vale, ahí está mi casa, ¿vale? ¿Vale? Ahora que he subido, me crece un árbol Primero el árbol este, ¿vale? Primero déjame que tal es el árbol este Que ha crecido justo cuando yo he subido a por madera ¿No podías haber crecido antes? No, tenía que haber sido cuando llegué Y además necesito picos para poder minar Así que me voy a hacer Uno, dos Suficiente, es más que suficiente Dos picos Así que vamos a ir tirando para allá Esto para hacer más carbón Que no tenemos carbón La puerta está aquí Bueno, bueno, estás flipando ahora mismo, eh Estás flipando ahora mismo A ver Carbón esto va voy a esperar voy a esperar un poco más vale voy a esperar un poco más oh una puerta quema igual que un carbón perfecto sí. ya está bastante bien amplia la casa tal para poner la zona de de cofres, la cama y eso y poca cosa más en la sala de cofres Claro, que no se me haya apagado la pantalla. Menos mal que he acordado, he movido el ratoncito. El ratoncito, ¿ver? Bueno, bueno, bueno. Sí. Pequeña, pero coqueta. ¿Ves? Pequeña, pero coqueta. ¿Ves? Otra antorcha aquí, por si acaso. Más que nada, por si acaso. Vale, y aquí va el muro. Vale, aquí va esto. ¿Vale? Aquí va la pared ya. Así que quito esto. Si ya. Solo falta colocar los bloques de piedra lisa. Ya es más que suficiente. Ahí está. Hola, líder Minchi Espérate. Una. No, espérate. Quito la música porque Vegeta no tiene música. Espérate. Espérate. Espérate. espérate. La música, paro en la música. Espérate, eh. ¿Qué tan tiene música? Espérate, que ahora el teclado no va. Espérate un momento. Ahí está. Una, dos, sí. F11, F11, F11. Ahí está. Una. Os... Hidre ¡Ey! ¡Más a todos! ¡Guapísimos! Aquí y 77 En un directo fantástico vídeo Y en el día de hoy Continuamos ya es otro? Sí Porque... El de... El que estaba haciendo ahora Con mods se me, se me... ha complicado O sea, es muy difícil Pero... Pero demasiado Demasiado El primer mundo me he perdido, o sea, morí y aparecí en un sitio que no sabía ni dónde estaba En el segundo no me convencía En el tercero era el de mods, ¿vale? Pero... Demasiado de... o sea, es que te matan de un golpe O sea, los bichos esos te matan de un solo golpe Y luego pues me echo este mundo Y hasta allá que me quedo y aquí me quedo. Voy a hacer una cosa mariposa. Y ¿Sí es... Un horno. Me llevo esto. Me lo llevo. Maravilla la música del Minecraft. Y los soniditos. Y es que y es que es una maravilla. Guapo. Eres guapo. Yo creo... Es más que suficiente. Eh? De antorchas. Yo creo que con estas... Podemos ya sobrevivir lo que lo que vaya a minar ahora, ¿vale? A ver, al, claro, lo que pasa. Voy a hacer escaleras de palo. Madera, espérate. ¿Se puede salir? Bueno, sí, pero no. ¿Sabes? Sí, pero no. Uh, uy, como pega esto, yo me meto para adentro. Entra, entra. Me salvo. Es como la manzana. Y me voy a minar, acabo antes Voy a ir a minar Madera, la voy a dejar Y ya la cogeré luego Verde, por ejemplo Ya que la tenemos aquí Ya que tenemos aquí Diorita ¡Hola, Ikurus! ¿Cómo estamos? Te respondí al mensaje de ayer, ¿vale? En, en Twitch No sé si la habrás leído Te respondí ayer en, en el En el susurro no sé si lo pudiste ver. ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. Vale, vale, vale. Estoy haciendo mi propia mina, ¿vale? en Mi propia casa. No puede ser. Vale, antes se escuchaba la música del juego, y ya no se escucha. La ha dado por callarse, la música. No me preguntes por qué, pero la música ha decidido callarse. ¿Qué por qué? Tengo una idea, pero tengo que volver a recoger las semillas. ¿Podríamos bajar a esta cueva? ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! Ya lo ve. Ahí lo dejo. Lo dejo en el aire, ¿vale? Lo dejo en el aire. No lo sé. Ahí te quedas. Te dejo, te dejo con la intriga. No estoy tocando nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Sí, sí Me no, estaría bien, ahora que lo has dicho Hacer pasillos eh, De madera Paredes de hormigón Siempre me encanta construir con hormigón Vale Vale, pues lo hacemos de hormigón De hormigón, de hormigón Vale, el hormigón se hacía con Con grava y arena, ¿no? Si me equivoco eso, se construía con... Eso, era cemento. Lo metes en el agua y sale hormigón. Por aquí, por aquí, por aquí. Salta, salta. Up, capadal. Venga. Venga, salta capadal. Salta capadal, no está bien dicho, ya lo sé. Ya lo sé. Vale, ahí es donde está nuestro cerdito. Ahí está. Ahí está. Y ahí va a estar. A ver si sigue sí vivo. Veamos si sigue sí vivo el cerdito. Sí, sí que vivo. Sí que vivo el cerdito. <risa> pues sí, tendría que haber hecho eso. Tendría que haberlo hecho. Eh, estamos en la misma. O sea, he salido a por madera. A conseguir brotes de madera y no tengo ni uno. Solo tengo esto. ya. Es que no hay nada. O sea, es que no hay absolutamente nada. Solo están estos árboles. Eh, vamos a hacer... El camino, ¿vale? Que me has dicho tú Hasta la parte de arriba Que es hasta donde hemos aparecido al principio de la serie Que empezó ayer, básicamente eh... Y ya más adelante Ya cuando de esto Pues ya podemos explorar mejor ¿Qué me querías poner? ¿Qué, qué, qué habías puesto? Ponlo, pero sin eh, minúsculas ¿Qué habías puesto? ¿Qué capaz, por cierto A42 Vale Voy para casa, voy para casa. Voy para casa, voy para casa, he dicho. Voy para casa. Uh. No me ha comido el pájaro ese de milagro. Luego va a ser. Quir, Huida. Bueno, voy a tardar un montón. Pero al menos la voy a ir haciendo. No sé ni qué he dicho, pero. Pero bueno, espero que me hayas entendido, ¿vale? Pum pam. Eh, Creo que va a llegar hasta. No sé hasta dónde va a llegar, pero en teoría, mi intención sería que llegase hasta la montaña aquella de allá. No sé si va a llegar o no. Ah, vale, vale, vale. Eras tú el que te había sido, vale, ok. Ok, ok. Vale, tenemos que repoderidad. Pues. Poco, ha pasado muy poco ha, pa ha pasado pocas cositas Seguimos en las mismas eh, No tengo comida eh, Y estoy haciendo el camino ¿Vale? Es lo que estoy haciendo El caminito He puesto, he empezado a poner Mira, escaleras De roca eh, No tenemos Cama, no tenemos nada no tenemos nada. Y así estamos. Así estamos. Va, necesito árboles. Lo que falta. Necesito más madera. Eh, voy a seguir con el camino este. Voy a seguir con el camino este. Esto sí lo podemos hacer. Pum. Espérate, sal de aquí, hombre. Ah. Noche.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 Solo tengo dos Solo está el de... Eh, pero no, de hecho los podéis usar todos Podéis usar este Vale Estos tres Estos tres Pero yo quiero tener eh, emoticonos Para los suscriptores ¿Alguien sabe cómo se hace? Ahí están Voy a poner el chat de nuevo, obviamente Vale, esas son las coordenadas, ¿vale? Ahí está Las apunto en el chat Las apunto en el chat Vale, aquí es donde está Porky, nuestro amiguito Nuestro amiguito cerdito Bueno, este no es, ¿eh? Este no es, que este es otro Este es otro